Bueno, tenemos la primera comunicación del día de hoy, lo tenemos en línea a Miguel Ángel Barrios, eh, quien es profesor en Historia, magíster en Ciencias de la Educación, magíster en Sociología. También tiene un doctorado en Ciencias de la Educación y un doctorado en Ciencia Política. Eh, por todo ello también eh, vamos a estar hablando respecto a su trayectoria, pero también tenemos un tema muy importante que tiene que ver con un lanzamiento que está haciendo. Así que, eh, bueno, sin más, vamos a darle la bienvenida. A, ...al doctor Miguel Ángel Barrio. Doctor, ¿cómo le va? Darío Ramírez le saluda, un gusto. Buen día, estimado Darío. este Saludo a, a tu audiencia, a, a tu programa, a la radio... Eh, al amigo Fauto, y bueno, este, muy agradecido este, por la llamada uh -huh. y, para, y, y poder conversar con ustedes. Uh -huh. Bueno, eh, al respecto no gustaría hablarnos porque tenemos que hablar sobre su estreno, sobre su reciente lanzamiento, pero no me gustaría hablar eh, porque usted ha sido profesor, investigador y consultor y ha dictado cursos y conferencias en seminarios en muchas academias en Latinoamérica, ¿no? Sí, sí, yo eh, hasta ahora siempre eh, me especialicé en, en temas de política latinoamericana, es decir, de, de todos los países de América Latina, y especialmente en el tema de historia, educación, seguridad, defensa nacional y eh, cultura y bueno, eh, eh, conozco y he recorrido y recorro permanentemente América Latina y también fui invitado por eh, universidades de Europa, de Asia y, y África. Doctor, parte de su investigación también tiene que ver con la doctrina de, de la Iglesia, ¿no? Sí, bueno, yo este, al rescatar la cultura eh, mestiza, barroca y católica del pueblo latinoamericano eh, me entronco con la historia de la iglesia y, y la teología del pueblo y, y en este caso eh, más aún que tenemos por primera vez un papa argentino jesuita y latinoamericano que fue eh, Jorge Mario Bergoglio, actual Papa Francisco. Eso a mí me deviene porque yo, eh, eh, mi tutor, mi director y mi maestro fue el filósofo católico y geopolítico uruguayo eh, muy conocido, Alberto Metolferré, que ha sido el maestro no solo de Bergoglio, sino del Pepe Mujica. Y en este sentido, hoy está presentando el libro Poliedro y Amistad Social, los aportes del Papa Francisco a la doctrina social de la Iglesia a 10 años de su pontificado. Bueno, ¿cuándo estaríamos cumpliendo los 10 años de pontificado del Papa Francisco, doctor? Bueno, el 13 de marzo, se cumplen desde el 2013, fungió... Eh, este, Papa eh, este Jorge Mario Bergoglio y, y por lo tanto se cumplen 10 años, es este este mes de marzo van a ser un mes de festejo de estos 10 años y yo eh, la semana que viene estoy presentando en Rosario un libro poliero y amistad social que tiene inclusive una presentación de, de, del propio Papa Francisco yo ya anteriormente escribí un libro que se llama ¿Por qué patria grande? Ajá. En el que eh, hablo de la importancia de la integración de América Latina para que seamos una patria en común como lo pensaron los libertadores que contó ya con el prólogo de, del Papa. Este, así que Poligero y Amistad Social, lo vamos a estar presentando en Rosario, en una editorial muy importante, Ediciones Pueblo del Sur, pero luego va a salir en varias editoriales, el libro va a salir en aproximadamente seis editoriales, este, inclusive del Paraguay y de Brasil. Hay, hay muchas, muchos puntos para destacar sobre todo del de trabajo o la llegada de, de eh, Bergoglio como el Papa Francisco, ¿no? sobre todo teniendo en cuenta el primer Papa latinoamericano e incluso el primer Papa jue jesuita, ¿no? Sí, eh, la importancia es que la, eh, este, con la asunción de Bergoglio como Papa a partir de una crisis este, en el cual renuncia Benedicto XVI, rompiendo un dogma de la Iglesia, que es la infalibilidad del papado, esto no ocurría hacía más de 600 años, había un solo antecedente, el Papa Gregorio VII. Benedicto dice que no tiene más fuerzas físicas ni espirituales para conducir a la Iglesia, siendo uno de los grandes teólogos de la historia de la Iglesia, y así rumpe la figura de Bergoglio, que se transforma en el Papa Francisco, y plantea como su gobierno de la Iglesia, en una exhortación apostólica que se llama Evangelii Gaudium, la necesidad de combatir desde las periferias geográficas y existenciales la necesidad de una globalización inclusiva contra la cultura del descarte y de la globalización de la indiferencia. Y, y vimos en estos 10 años cómo el Papa ha dado testimonio como pastor de pueblo, como pastor de oveja como suele decir él, eh, no solo un aporte eh, fundamental en la misión evangelizadora, sino también a, a la doctrina social de la Iglesia desde categorías propias de América Latina, porque, como dije, el primer papa latinoamericano, y entonces esto de alguna manera lo, tra lo ha transformado en, el, en, el, en cualquier estudio que se hace hoy a nivel mundial, es el primer, la primera autoridad política, religiosa y moral, espiritual del mundo y esto que eh, menciona de eh, sí. las periferias geográficas y occidentales que se vuelven el propio núcleo del gobierno del papa francisco eh, a, a de ahí viene el nombre del libro que, que va a estar presentando no poliedro claro, y amistad social no claro porque él eh, rescata la figura geométrica del poliedro en relación a la, a, la, a, la, a, la, a la situación mundial, porque él dice, si el mundo es una esfera redonda, una pelota, quiere decir que el mundo es uno solo, y si es uno solo, eh, en el sentido que están anuladas todas las identidades culturales, todas las identidades de los pueblos, quiere decir que hay un, un poder imperial que domina al mundo. Entonces él... Dice la esfera: no, sí el poliedro. El poliedro es una figura geométrica en el cual todos estamos juntos, pero desde eh, diferentes particularidades. Es decir, el mundo estamos interconectados pero no integrado porque cada uno debe tener cada pueblo debe tener su propia soberanía, su propia dignidad, debemos ser sujetos. Y hoy, sin embargo, estamos en una guerra mundial con un peligro de amenaza, inclusive de, de una explosión atómica y que pone en riesgo a la condición humana. Y desde ese punto de vista, el Papa es un pregonero de la paz y ahí es la figura del poliero este, que está... Eh, diríamos que es la visión que él dice que en el mundo seamos todos sujetos, no que haya objeto y sujeto, o sea que no haya imperialismo internacional del dinero. Uh -huh. Esto cabe para estados como para personas individuales. ¿Y sabría usted de dónde, de dónde saca estos principios o estas ideas? ¿Esto tiene que ver con su trabajo como jesuita, doctor? él viene de eh, eh, en realidad eh, uno no nace como decimos decimos vulgarmente de un repollo es decir hay, hay una historia y esa historia es la teología del pueblo que es una variante de la teología de la liberación cuyos autores y los precursores fueron el padre Lucio Llera el padre Escanone, el Monseñor Farrell, Rafael Telo, eh, Alberto Metol Ferré, todos hoy ya muertos que plantean que América Latina, eh, con los concilios de Medellín y el concilio de Puebla, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana de El Senan, que hay que evangelizar al mundo desde la opción preferencial por, por los pobres y desde su cultura. No una evangelización de la imposición, sino evangelizar desde su cultura para que esos pueblos se transformen en sujetos. Y, y porque católico significa universal, pueblo universal. Y por supuesto que dentro de eso, eh, la gran tarea nuestra es la integración, la patria grande. Eh, que era un concepto que lo manejaba un argentino, católico, socialista, Manuel Ugarte, y anteriormente, en el siglo XIX, San Martín y Bolívar, y en el siglo XX, Irigoyen, Perón, Getúlio Vargas, este, eh, Ayala, Torre, etcétera. La idea era patria grande. Bueno, todo ese itinerario agregado a, al Concilio Vaticano II y a... Eh, los documentos eclesiásticos de, de la doctrina social de la iglesia como la de Juan la de, la, la de Pío XII este, eh, Juan XXIII Pablo VI eh, Juan Pablo II y el propio Benedito eh, lo transforman a Francisco en un teólogo, en un hijo de la teología del pueblo latinoamericano Ajá. Eh... yo inclusive estuve en el Vaticano eh, eh, y me impresionó la cantidad de bibliografía que no existe ni acá, de cómo el mundo entero estudia eh, las categorías de que Francisco incorpora a la doctrina social de la Iglesia y, de, y de, de qué origen, y por supuesto la gran historia de las misiones jesuíticas acá en esa región. Estamos en comunicación con el doctor Miguel Ángel Barrios, eh, aparte de ser investigador, también es escritor, ha escrito más de 20 obras de historia y política de América Latina. Ahora está presentando poliedro y amistad social, estamos hablando eh, respecto a esta presentación. Doctor, hablaba usted de un poliedro con distintas caras que se vuelven, un, vuelven eh, como el punto principal del gobierno del Papa Francisco. Esta, no, esta no, cara, no, no, de punto por, principal en la idea en de ideas, que lo pero... que debe ser el mundo mm. para al Papa Francisco. En este sentido, las caras están compuestas por, eh, por ¿sabría usted eh, mencionar, no, no sé, la sociedad, la ecología, qué temas eh, componen esta, esta cosmovisión? No, no, que él tiene, cuando habla, el, el, el poliero es una figura que uh -huh. él utiliza, pero ¿a, a qué se refiere? A que, el, a que en el mundo, el mundo no se divida entre centro y periferia o pobre y rico, sino que en el mundo haya... Una equitatividad, una globalización de la solidaridad, dice él, no una globalización de la indiferencia, donde unos pocos, como actualmente ocurre, que el 20% más rico del planeta usufructúa la, la riqueza del 80% del planeta. A eso se refiere. Estamos hablando también entonces de una economía, un planteo de una comunidad internacional. Por supuesto, la doctrina social es integral, estamos hablando de la economía, estamos hablando de la política, estamos hablando de la responsabilidad ambiental, estamos hablando de, de, de, del rol de los empresarios, eh, eh, eh, como de un capitalismo regulado por el Estado y no de un capitalismo usurero. Este, este, que estamos hablando de, de en contra de los mercenarios de, de la guerra y de las mafias del narcotráfico a eso se refiere Francisco en la defensa de los pueblos este, y, y, y a tener su dignidad Bien, muchísimas gracias doctor por esta comunicación eh, si quiere señalar o, de, o destacar o invitar acerca de esta presentación o a quien quiera adquirir o acercarse hacia su libro No, no, eh, eh, la presentación va a ser el 10 de marzo, reitero el libro se llama Poliero y Amistad Social tiene una presentación del Papa pero esto eh, va a haber varias ediciones, ahora sale una edición en Rosario, luego también en Buenos Aires y y, y en otros lugares, y, y, y por supuesto que el libro va a llegar a la librería de corriente en poco tiempo. Muy bien, esperamos entonces acercarnos y poder hacernos de, de una edición. Doctor, será o sea, hasta la próxima. No, no, al contrario, yo le voy a mandar, en el caso de la atención, uno debe ser recíproco sí. en la, eh, con lo, aquellas personas que son, eh, justamente estamos hablando de amistad social. Entonces la reciprocidad es muy importante, así que yo le voy a mandar a través de, de, de, de suyo o, o del propio Fausto uh -huh. eh, el libro, quédese tranquilo. Muchísimas gracias. Para, eh, y será. para la radio también. Esperamos, esperamos entonces, será hasta la próxima. Hasta la próxima. Así pasaba entonces el doctor Miguel Ángel Barrios contándonos sobre esta, esta presentación y una temática central que tiene que ver con el trabajo el, o la cosmovisión, en todo caso, del de Papa Francisco. Vamos a una pausa musical que ya continuamos con la mañana menos pensada.